no sé si los han metido, pero estoy viendo una filtración acerca de ello Así que chicos, si queréis ver cuáles van a ser los desafíos y cómo completarlos Os recomiendo que os quedéis durante todo el vídeo para no perderos ningún detalle Y es que chicos, en este vídeo vais a ver los nuevos desafíos y la recompensa de ellos Estáis... Preparados. Como ya sabéis, los desafíos de Deadpool se pueden hacer accediendo a su guarida, su guarida secreta dentro del juego de Fortnite. Y es que dentro del propio juego han metido una nueva guarida de Deadpool. Su habitación secreta está en el juego. Vamos a ver diferentes easter eggs que hay en el mapa sobre Deadpool. Y además sé que queréis conseguir la skin y voy a enseñaros cómo... Vais a conseguirla gratis Os recomiendo que os suscribáis al canal si todavía no formáis parte de la familia Chicos, os dejo tranquilos, sosegados, a gusto, preparados Para ya, ¿no? Gilpollas Así que gente, os dejo con el sorteo del pase de batalla Para que podáis ganar un fucking pase de batalla Y con los desafíos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 Así que chicos, os invito a que os quedéis durante todo el vídeo porque esto se va a poner muy interesante. ¡Empezamos! Pues volviendo hacia el juego, vamos a ver que ya podemos construir nuestra propia skin de Maya totalmente personalizada. Tenemos una nueva actualización de tatuajes dentro de la personalización de esta skin nueva del juego. Y es que como bien sabéis, esta skin se puede personalizar al gusto de cada uno y tiene tatuajes disponibles... Para poderlos utilizar lógicamente en la vestimenta, pues bien, ese es el brazo predeterminado Pero tenéis diferentes diseños de tatuajes que podéis utilizar si queréis vestir a vuestra preciosa Maya con un toque de malota Dejarme saber en la sección de los comentarios si habéis actualizado vuestra versión de la skin de Maya y le habéis puesto ya los tatuajes o no os gustan esos tatuajes Quiero deciros que también el nuevo pack de inicio de esta temporada El primero de esta nueva season Ha sido añadido al juego ya de una vez por todas Una skin que todo el mundo se pensaba que iba a ser la de la colaboración de Fortnite con Samsung y su nuevo teléfono, pero no ha sido así. Parece ser que Fortnite ha decidido añadir un nuevo Starter Pack a la tienda del juego con la skin de Iris. Esa skin que tanto ha dado que hablar últimamente, pues ya se puede conseguir dentro de la tienda por un Precio muy bajo y además también además de traer estilos personalizados trae diferentes recompensas que también están muy chulas como por ejemplo la mochila y además trae 600 pavos de la tienda. Así que chavales, aseguraros de utilizar el código Mister de Neox en la tienda cuando vayáis a comprar este nuevo Starter Pack. Y es que es una skin exclusiva. Así que chicos, volvemos otra vez a la lobby del pase de batalla para averiguar de lo que este vídeo trata realmente. Así que nos dirigimos hacia la guarida secreta de Deadpool que ya sabéis dónde está ubicada y si no lo sabéis no os preocupéis, está justo al lado de las escaleras, lo cual podemos ir todos directamente dándole a la X. Una vez dentro de esta nueva habitación tan desordenada y realmente tan asquerosa, tenemos dos opciones dentro de esta habitación. Lo que nosotros podemos elegir cualquiera de esas Tenemos en primer lugar la carta a Epic Games que ha escrito Deadpool Con una notificación un poco rara Ya que Deadpool escribió que ha diseñado un nuevo bus de batalla Y le gustaría que fuera introducido dentro del juego en segundo lugar, podemos elegir la opción de el ordenador de Deadpool. Tal y como veis, en la pantalla, en la semana número 1, había dos desafíos que debíamos cumplir para poder pasar a la siguiente semana de desafíos. Muy sencillos y además muy fáciles para todo el mundo, ya que uno de esos desafíos era no darle las gracias al conductor del autobús, típico de Deadpool. Pues simplemente jugando una partida, sin darle las gracias, ya nos contaría como válido. En segundo lugar, tenemos que encontrar la carta de Deadpool, lo cual la tenemos en la propia habitación. Así que esos desafíos están regalados. Así que chicos, muchísima gente está esperando a cuáles van a ser los próximos desafíos de Deadpool y cómo vamos a poder completarlos. Y a eso hemos venido. Y ya tenemos los desafíos de la semana número 2. Preparados para salir al juego. Así que chicos, preparaos porque estos son los desafíos. En primer lugar, deberemos encontrar el cartón de leche de Deadpool, que realmente me imagino que será algo parecido al estilo de encontrar la carta del señor Deadpool. Y en segundo lugar, deberemos encontrar los chimichangas de Deadpool alrededor de la sede de Deadpool. Así que chicos preparaos porque el cartón de leche va a aparecer en cualquier lugar, quizás aparezca encima del váter, encima del baño, encima del meadero, encima de la lavadora o al lado del ordenador. Así que lo único que deberemos hacer es clicar con la X encima del cartón de leche de Deadpool y así se nos completará la primera misión de Deadpool. Vale, ahora encontrar los tres chimichangas van a ser un poquito más complicados pero tampoco demasiado ya que están en la propia... Y al lobby del juego En pantalla vais a tener la ubicación De los tres chimichangas Que pertenecen a Deadpool Y una vez cogidos ya estaremos Completando la semana número 2 de, de los desafíos de Deadpool En esta temporada del juego de Fortnite Así que lo único que realmente Deberemos hacer para poder encontrar Los chimichangas Es investigar un poquito Por la lobby del juego La nueva lobby del pase de batalla Investigar todas las opciones, todas las habitaciones y una vez hayamos encontrado los tres chimichangas que pertenecen a Deadpool y los hayamos cogido, esos desafíos ya estarán completados totalmente gratis. Lo más probable es que los chimichangas aparezcan en la mesa que estáis viendo donde aparecen los agentes... Quizás en la pantalla principal también aparezca un chimichanga o quizás aparezcan en cualquier ubicación de la lobby del pase de batalla Así que chicos preparaos porque estos desafíos van a estar activos el jueves Tal y como los anteriores desafíos fueron activados el jueves pasado Este jueves, es decir, mañana ya tendremos los nuevos desafíos de Deadpool dentro del juego oficialmente Así que ya estarán totalmente disponibles para todo el mundo y así todo el mundo podrá completarlos. Una vez hayamos completado todos los desafíos podremos conseguir el spray de Deadpool y la skin de Deadpool totalmente gratis. Eso es una auténtica locura. Y por si no te habías enterado, la skin de Deadpool es la skin secreta del pase de batalla de esta temporada. Y es que sí, estamos acostumbrados a que realmente las skins secretas salgan al final prácticamente. Del pase de batalla Pero en esta temporada Fortnite ha querido innovar Y la skin principal del pase de batalla Es la skin de Deadpool Lo cual han anunciado Que es la skin secreta de esta temporada Algo realmente un tanto extraño A lo que en comparación A lo que estamos acostumbrados pero no creo que realmente sea nada malo. Así que ahora vamos a pasar con la segunda parte del vídeo que os he comentado al principio. Vamos a pasar a ver las ubicaciones secretas de Deadpool dentro del mapa original del juego y cómo poder verlas en tu propia pantalla sin trampa ninguna. Pensar que este último día hemos tenido una actualización secreta de Epic Games dentro del juego de Fortnite sin siquiera avisar a nadie Así que chicos, vamos a echarle un ojo al juego y vamos a investigar qué es lo nuevo que han metido sin que nadie se haya enterado y es que la sala del pase de batalla ha sido encontrada en secreto dentro del juego oficial de Fortnite, es decir, dentro del Battle Royale, cuando empezamos las partidas a luchar contra nuestros enemigos, encontramos esta sala secreta, esta sala que representa, lógicamente, la sala original del tráiler de esta temporada... Donde la skin de oro empezó con el tráiler Y es que esta es realmente la habitación del rey Midas Una habitación que probablemente esconda muchos secretos para cuando la temporada vaya pasando y los días sigan pasando en esta temporada la habitación del Rey Midas probablemente sea la principal fuente de información y de filtraciones acerca de lo nuevo que podría estar llegando al juego. Puede que ese botón tenga algo que hacer en Fortnite en el futuro, quizás sea el botón para abrir el búnker secreto. Así que chicos, muchísimas gracias por ver este vídeo. Recordar, dejar un buen like que apoya muchísimo. Comentarme en este vídeo qué os ha parecido. Os voy a estar leyendo a todos y cada uno de vosotros. Y que os haya gustado muchísimo. Así que chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Activar la campanita, código misterDeneox. Y nos vemos mañana. Un besito a todos y chao.